Hola a todos y bienvenidos a Danse, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las insafines a ella. Continuaremos con la siguiente parte de derivadas. En esta clase veremos qué son las derivadas y su aplicación, operaciones de derivadas cuando son constantes, suma o resta, multiplicación de derivadas y por último ejemplos de desarrollo. No siendo más comencemos definamos qué es la derivada se define como una función en un punto es la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto por tanto la derivada se utiliza para analizar los cambios de una variable en relación a otra tenemos lo siguiente tenemos esta función gráfica es una función cuadrática y vamos a trazar una línea en este punto, esta línea es una línea tangente. Esa línea tangente es lo que se define como la derivada. Esto tiene una gran aplicación en diferentes temas. Miremos. Aplicaciones. Estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función. Obtener máximos y mínimos relativos. Problemas de optimización. Puntos de inflexión. Y por último también ayuda mucho a la representación gráfica de las funciones. En todo lo que tiene que ver con la parte de economía, análisis de costos, es bien importante. Entonces, miremos. Podemos aplicarla en todo lo que tiene que ver con movimientos en los cuales hayan cambios de velocidad. También podemos mirar en todos los aspectos de tipo físico, en los cuales el cambio de aceleración en vehículos, o en análisis de costos y economía, es muy útil y muy utilizada la derivación. Vamos a mirar algunas operaciones de las derivadas. Primero, se tiene una función x con una constante k. La derivada de esa función, f', Siempre que veamos, este símbolo significa f' o la derivada de esa función es igual a 0. Quiere decir que la derivada de una constante vale 0. Siguiente caso. f de x igual a x a la n, donde n es un exponente cualquiera. La derivada de esa función hace lo siguiente. Ese exponente pasa a multiplicar a la variable y se le debe restar 1 derivada de una función de multiplicación. Tengo una función x por otra función gx. Vamos a analizar cómo se deriva. Entonces sería lo siguiente. h' de x sería la derivada de esta función f' por la otra función. Más la función f de x por la derivada de la otra función. Esa sería la forma en la cual se resuelven multiplicaciones de derivadas. Bien, vamos a mirar algunos ejemplos de aplicación. Ejemplo número 1. f de x es igual a 7 de x más 3. Aplicamos lo siguiente. Vamos a derivar esta función. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos una variable y una constante. El exponente, miremoslo, de esta función es 1 este 1 pasa a multiplicar al 7 y como dice se le debe restar 1 más la derivada de la constante no olvidemos que la derivada de la constante vale 0 Entonces, sería más 0 1 menos 1 pues da 0 y toda variable elevada a la 0 siempre va a dar 1 7 por 1 daría 7 y pues el 0 no suma ni resta o sea que la, la derivada de esa función sería igual a 7 o sea que esa Sería la respuesta. Ejemplo número 2. Tenemos lo siguiente. Tenemos la función f de x igual a 4x cuadrado más 3x. Vamos a llevar esta función. Esto es una suma de variables. Entonces miremos. Tenemos lo siguiente. El 2 pasaría a multiplicar al 4 y le restamos 1. Más, hacemos lo mismo con, el exponente de x es 1, multiplica al 3, x. 1 menos 1, 4 por 2 nos da 8, y 2 menos 1 nos daría 1, entonces quedaría 8x, 3 por 1 da 3, no olvidemos que x quedaría elevado a 0, y todo elevado a 0 daría 1, entonces 3 por 1 pues nos daría 3, nos quedaría 8x más 3, este sería el resultado de la derivada de esa función, vamos a mirar un siguiente ejemplo, Ejemplo número 3. f de x es igual a 2x que multiplica a 3x cuadrado más 4x. Como podemos ver tenemos una multiplicación de dos funciones. Esta le llamaremos una esta es una y esta sería otra. Y como os decía la fórmula de derivadas o la operación de derivadas de multiplicación. Se deriva primero a este término, se multiplica por este, luego se suma dejando ese término y se Deriva con el otro Entonces quedaría la siguiente forma La derivada de 12x pues 12 por 1 nos daría 12 Sabemos que esto nos daría 12 Ahora derivamos Ahorita derivaríamos esta parte Entonces indicamos la multiplicación Este no cambia 12 por esto Más 12x Por la derivada de esto Entonces nos quedaría 3 por 2 6, 6x más 4 Ahora tenemos lo siguiente, efectuamos esta operación y vamos a efectuar esta otra. Aquí ya terminamos la derivada, pero vamos a resolverlo más a profundidad. 12 por 3 nos daría 36x cuadrado, 12 por 4 nos daría 48x, más 72x cuadrado, 4 por 12 nos daría 48x. Vamos a sumar términos semejantes, nos quedaría 98x cuadrado más 96x. Esta sería la respuesta, sería la derivada de esta función. Vamos a mirar un cuarto ejemplo. Ejemplo número 4. Tenemos la siguiente función. f de x es igual a 10 que multiplica 3x cuadrado menos 4x más 6. Vamos a resolver primeramente esta multiplicación y luego esta suma. Entonces vamos a efectuar la propiedad de las derivadas. Entonces tenemos lo siguiente. La derivada de 10, pues es una constante, esto no valdría 0, por esta función. Esto quedaría igual, más 10 por la derivada de esto. Olvidemos que esto daría 6x y menos 4, 1 por 4 nos daría 4, más la derivada de 6x, 1 por 6 nos da 6, o sea que nos quedaría más 6. Efectuamos esta operación. Como esto da todo multiplicado por 0, pues nos da 0. O sea que esto desaparece. Y nos quedamos con esta parte. Nos quedaría 10 por 6, 60X. 10 por 4, 40. Más por menos da menos, quedando con signo negativo. Y el último término, pues está fuera del paréntesis, quedaría más 6. Efectuamos esta operación. 60X menos 40 más 6. Términos semejantes, menos 40 más 6 nos daría menos 34. Quedaría 60x menos 34. Esta sería la derivada de esta función. Bien, por último les voy a dejar un reto para que apliquemos lo que hemos visto entre límites y derivadas. Resolver los primeros tres ejercicios aplicando la definición de derivada con límites. Un video que les compartí en el cual pueden trabajar la parte de límites y resolver esas derivadas.